En cinco minutos de Gnosis, hoy hablamos de religión. Religión es un conjunto de ideas, aceptadas por un conjunto de personas con un mismo fin. Ideas desarrolladas a lo largo de los siglos, adaptándose a las necesidades de los hombres. ¿Qué significa religión? Viene del griego religare, volver a ligar, a unir. ¿Unir qué? Unir al hombre con Dios. Por lo tanto, la base de toda religión es afirmación indiscutible de la existencia de Dios. Ahora, ¿por qué a veces decimos Dios no existe, no creo en Dios, y luego ante una desgracia decimos Dios mío, ¿por qué? Cuando niños nos dicen, si te portas mal, Dios te castigará, y cuando adultos nos portamos mal y nadie nos castiga. También en ocasiones, que si rezamos el rosario, seremos perdonados, y nos viene una avalancha de mala suerte. Entonces, que ni nos hablen de religión, y huimos de los religiosos, ignorando que muchas veces somos religiosos. Religiosos en la educación de nuestros niños, religiosos en el cultivo de jardines, religiosos en el cuidar nuestras amistades, cumpliendo religiosamente con nuestros deberes, etcétera, etcétera. Imposible hablar de religión sin debatirnos en la existencia de Dioses. Albert Einstein dijo, si me pregunto qué es la religión, no logro encontrar una respuesta. La Gnosis afirma, todas las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. ¿Qué da la religión? La religión le da sentido a la vida y a la muerte. La religión es inherente al hombre, como lo es la humedad al agua. La religión fue y es y será, como Dios, un eterno enigma. Bien, anexamos a esto la oración por la paz de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, yo siempre amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya sombra, luz. Y donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme, que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque es dando como recibimos, es perdonando como tú nos perdonas, y es muriendo en ti como nacemos a la vida eterna. Muy bien, eh, por este día, por esta vez, muchas gracias por la atención recibida, y volveremos en otra ocasión con los cinco minutos de más.